Sí. Estamos en la estación terminal de Campeón número 2, Constitución de 1917, estamos en la ciudad, la alcaldesa de Iztapalapa, y venimos a supervisar porque ya muy pronto se inauguró. De hecho, estamos esperando la inauguración después de que pase la consulta del no, eh, que pues Vamos a entrar, a en a esta visita. Bien, ¿cuántas personas van a caber? La ahorita caben 5 y 5, pero por contingencia 3 y 3, o sea 6 por cabina, por el COVID, ¿no? Cabina más alto. ¿Qué bárbaro? Sí. Mira, es aquí tremendo. estamos pasando la colonia Laera. la era, es mi, primera, mi primer viaje en cablebús, así que por ahí mi corazón no, muy bien. Ahora no, no se siente ningún. Ruido, nada, ruido, nada ruido, ni ruido, brusquedad, y... ni subidas y bajadas, así. El cablebus es la nueva forma de transportarse en las zonas altas de la capital para llegar al metro y así ahorrar tiempo en traslados. Hoy te presentamos las 10 cosas que debes saber sobre el cablebus. Número 1. El cable Bus es un teleférico, diseñado como un medio de transporte, con los más altos estándares de seguridad y operatividad. Para garantizar la seguridad, las empresas se encargaron de hacer todas las pruebas correspondientes, más las 100 horas de pruebas continuas que se requieren para el certificado de seguridad y operación, que se les otorga a las obras de transportes, como aeropuertos, ferrocarriles, sistemas de teleféricos como el caso del Cablebus, trenes de pasajeros donde se incluye al metro, entre otros. Les dejamos parte del video de la inauguración de la Línea 1, donde el representante de la empresa que construyó la Línea 1 del Cablebús explicó por qué el cablebús es seguro. Muy buenos días, soy Jesús Esteva, Secretario de Obras de la Ciudad de México, y me encuentro con el Director General de Doppelmayer México, Constantino Panayotu. Eh, han surgido muchas dudas en diferentes medios, en las redes sociales. Y hoy queremos responder a esos cuestionamientos, a esas preguntas. Y eh, algo que creo que es importante eh, comentar e informar a la ciudadanía es los protocolos de pruebas. Para poner eh, ya en operación el sistema, ¿qué secuencia se siguió? ¿Quiénes son los que certifican? ¿Qué tipo de normas son las que se cumplen? Sí, sí. Eh... Para hacer un proyecto de este tipo, un teleférico de transporte público o un teleférico turístico, la certificación inicia del momento del diseño de, del sistema. Eh, todo el proceso del diseño, fabricación... Eh, la, el asamblaje del sistema puesta en marcha todo esto está certificado en este caso eh, la empresa que certificó es una empresa internacional se llama TubeSuit desde Alemania eh, con más de 150 años de experiencia y miles de acreditaciones en todo el mundo eh, Tube eh, visitó, aparte que vio toda la, todo el proceso eh, de fabricación del sistema de la instalación eh, vino dos veces en la Ciudad de México, tuvimos inspecciones, sacaron eh, eh, la pinza, los motores, los cables, las torres para poder eh, certificar el sistema. El sistema tiene eh, si, eh, los protocolos de seguridad a nivel internacional. Está certificado y es uno de los sistemas más seguros de transporte en el mundo. Yo, eh, yo digo que la aviación se, eh, hace la publicidad que es el transporte público más seguro del mundo, es el segundo, porque el primero son los teleféricos. Los teleféricos son sistemas muy eh, seguros y en este caso es un sistema certificado desde el inicio hasta el día de la operación. De las horas necesitamos 100 horas de pruebas antes de ponerlo en marcha para una operación pública en este caso eh, este teleférico tiene más de 300 horas de pruebas que hemos iniciado a hacer y esto para eh, afinar todos los detalles mecánicos electrónicos que tenemos en el sistema número 2 el cable bus es 100% accesible ya que cuenta con rampas y elevadores en todas las estaciones de esta manera, todas las personas pueden hacer uso de este nuevo medio de transporte. Número 3. Cada cabina tiene una capacidad para 10 personas, 5 por cada banca, pero dada la situación de la pandemia, solo podrán viajar 6 personas por cabina, 3 personas en cada banca. ¿Cuántas personas van Ahorita caben 5 y 5, pero por contingencia 3 y 3, o sea 6 por cabina, por el COVID, ¿no? Número 4. En caso de alguna emergencia, las cabinas cuentan con un botón de pánico, que conecta con el cuarto de monitoreo. Una vez presionado el botón, por medio del sistema de voceo preguntarán la situación, para que en la próxima estación, puedan brindar la ayuda. Recuerda que al igual que en el metro, debes usar el botón de pánico, con responsabilidad. Solo para emergencias. Número 5. Cada cabina cuenta con cámara de vigilancia, para mayor seguridad de todos los usuarios. Esta cámara, les permite monitorear en tiempo real cada cabina. En caso de que presionaran el botón de pánico, para verificar la situación. Número 6. Si usas silla de ruedas o tienes un familiar en silla de ruedas, recuerda que las bancas se pueden replegar para que la silla de ruedas pueda entrar sin problemas. Para esto, personal del Cablebus, detendrá momentáneamente el servicio para apoyar al usuario. Número 7. Hasta este momento hay dos líneas del Cablebus. La línea 1 que va del Metro Indios Verdes de la línea 3, a la zona de cuauhtémoc y Tlalpexco. Y la línea 2, que va del Metro Constitución de 1917 de la línea 8 a Metro Santa Marta de la línea A. Está en planes una tercera línea del Cablebus, en la zona de Tlalpan, que de acuerdo a información del gobierno de la Ciudad de México, este año se podría iniciar su construcción. De estas dos primeras líneas, hasta hoy jueves 5 de agosto, solo opera la línea 1. La línea 2 sigue en pruebas. Número 8. La iconografía del cablebus en sus dos líneas, así como el logo del cablebus y el sistema de movilidad integrada, fueron hechos por el diseñador estadounidense, Lance Suiman. Como no recordarlo con la iconografía del metro, que es una de sus favoritas en diseño como el logo del metro. Número 9. Las dos líneas del cablebus, ya tienen su iconografía. La línea 1 de Indios Verdes a Cuautepec y Tlalpexco. Indios Verdes. Ticomán. La Pastora. Campos Revolución. En Campos Revolución, puedes cambiar de cabina, si vas a la estación Tlalpexco. Cuautepec. Mientras que la línea 2, de Constitución de 1917 a Santa Marta. Constitución de 1917. Quetzalcoatl. Las Torres Buena Vista, Jalpa, Lomas de la Estancia, San Miguel Teutongo y Santa Marta. Para el caso de la estación Jalpa, antes se llamaría Minas. Y San Miguel Teutongo, solo cambió de iconografía por una propuesta de unos jóvenes, como se ve en el siguiente video que compartió, el secretario de Movilidad, Andrés Laius. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la estación de San Miguel de Otongo en la línea 2 de Cablebús en la Ciudad de México, que es una línea que cruza buena parte de Iztapalapa entre la estación Santa Marta y la estación Constitución de 1917. Como saben, la iconografía del sistema de transporte está basada en el diseño que se hizo de las primeras tres líneas del metro, que hizo Lanzhuayn. En el caso de las líneas de Cablebús también el diseño lo hizo Lanzhuayn. Sin embargo, por una petición ciudadana que hicieron Fernando y Moisés, se decidió cambiar el icono de esta estación para que represente mejor a la comunidad. Esto también se hizo con apoyo de la alcaldesa Clara Brugada, y estamos aquí presentando lo que será la iconografía de Santiago del de Toto. Entonces, Fernando, no sé si nos quieres eh, platicar qué es lo que representa esta iconografía. Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Fernando, les estoy dando un saludo en la lengua chocholteca. De aquellos primeros migrantes que llegaron en 1970 a la sierra de Santa Catarina, trajeron consigo sus costumbres y el nombre de Teotongo, que significa tierra del sol o de la pequeña energía. Y está presente en esta iconografía, de la cual fue una petición ante las autoridades y, y al diseñador Frank Estamos agradecidos porque no solamente es el sol que está presente en Oaxaca, sino en toda la región de la Nahuatl. Muchas gracias. Muchas gracias, es este, bueno, a mí me queda agradecer a la Secretaría de Movilidad y Transporte, también agradecer a la alcaldía de Iztapalapa, también al gobierno de la Ciudad de México por su comportamiento accesible hacia nosotros eh, como parte de la comunidad, que se, estamos tratando de representar un poco desde de la zona en donde estamos habitando, ¿no? entonces pues sí, muchísimas gracias por, por eso.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 El pago en ambas líneas del camblembus es a través de la tarjeta de movilidad integrada, misma que sirve para pagar en el metro, metrombus, RTP, trolembus, tren ligero, Ecobici, un par de rutas de transporte concesionado y ahora el camblembus. Como dato extra, el día de hoy, la jefa de gobierno, confirmó a los medios de comunicación, que la línea 2 del camblembus se inaugura el próximo domingo, 8 de agosto. Asimismo la secretaria de movilidad, comenzó a responder los tweets donde les preguntaban cuándo sería la fecha, indicando el 8 de agosto. Gracias por ver el video y no olviden dejarnos su like y suscribirse.